Madre que lo parió, tío. El, el naranjita ese no sabe más que... Oh, vaya otaku, ¿no? No, oh, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué es eso? Oh, madre mía, tú. Vaya, vaya, vaya a el tronco, el tronco de la rueda. Ahí está. Vamos, oh. vamos. Vale. Clasificadísimo, vamos. Perfecto. Ojillo. bueno, este creo que era fácil, ¿eh? Tampoco está como... Que yo sepa, vaya. Bam, bam, bam. Veces, ¿eh? <risa> ha eh, durado dos segundos, tío. O han caído 16 personas. Vale, pues no, no, ¿eh? Continuamos, eh. Carrera. Esto se puede complicar un poco, pero vale. Creo que.. si seguimos al otaku podemos el otaku si se descuida eh, ganamos. Si se descuida, si no eh, lo vamos va mal. Ya lo digo. A ver, quito del medio. perfecto el primero mira ya va el primero perfecto tío Prevencia. ostras este no me gusta nada tío porque este es muy random este es muy muy random tío pero que muy random Es eh, lo que os digo, muy raro en tío, La de sí. medio. Cool. puta del medio, imbécil. Está del medio, pesado. Pesado. A la amiga, tío, sentimos que se ha muerto el que estaba a mi lado. Se ha muerto el que estaba a mi lado. Uff Cuidado con el otapo. No, Fuck. no, no, ¡Soy no, no, Bajo una capa ahí... Un borreo, tío. Nadie lo ha acabado. Muy buena, además. No, no tío. Estoy más tenso tú. ¡Oh, sí, he bueno. ganado! Oh, no! Oh. Gigi, gente. Vámonos, tío. Qué rápido, no! gente. no! no! Sí, sí, tío. Uh -huh. Madre tuya, ahora estoy desbloqueando, todo.